Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Eh, aquí traigo lo prometido: el ejercicio que yo estoy practicando durante estos 100 días. Eh, es un reto que yo realmente lo estoy haciendo y también me gustaría que tú lo hagas, porque esto de ahí que nos ayuda a, a, la, a mejorar nuestra técnica. Eh, bueno, depende, ¿no? Depende en qué área tú te quieres desarrollar: técnica, improvisación o lectura. Yo la estoy viendo en las tres áreas Así que si te quieres unir, chévere Únete a este desafío, a este reto Y aquí te traigo la explicación de, de, Del video que yo subí Anteriormente en la página Si no me sigues en la página, sígueme que voy a estar subiendo Contenidos igual o mejores que este ¿okay? La explicación es sencilla Es sencilla realmente Yo lo voy a hacer solo con una mano por no dejar el micrófono ¿okay? Miren, este aquí, este ejercicio realmente empieza en la menor 7. La menor 7. ¿Ok? La menor 7. Simplemente que nosotros utilizamos algo de la escala de la bemol, pero solamente es como cromatismo, miren. Una aproximación para caer en re. Y de la misma manera arpegiamos toda la escala de re menor 7. Pasamos por, hacemos la menor, mi bemol, eh, do sostenido ca para caer a re. Y hacemos toda el arpegio de re menor 7. Y lo mismo, hacemos el arpegio, eh, perdón, el cromatismo entre la bemol, fa sostenido para caer a la de nuevo. Ya no a sol, sino a la. Y eso es todo. Y para regresar, porque el ejercicio es así, ¿no? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Eh, simplemente tomamos algo de la escala de la bemol. Recordemos que la bemol tiene cuatro bemoles, cuatro alteraciones, por los cuales empezamos, eh, en este caso es, muy, eh, es algo distinto, ¿no? Ya no empezamos desde la bemol, sino desde mi bemol. ¿Sí? Mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, fa y se repite mi bemol, re bemol y la La única nota que no tocamos de la escala es el sol Y tocando con las dos manos sería así Eso es todo chicos, así que vamos a practicar.